Chicos, ¿cómo están? Otra vez se me olvidó decirles ¿Por qué el tiempo es tan cortico? ¿Por qué YouTube deja tiempo muy cortico? Bueno, les iba a decir Que estoy haciendo una película de Si la creadora Estuviera en la fábrica de chocolates Eso es la película regenial. Todavía no la he terminado Pero apenas la termine Se las publico rápido y es que la película es re buena, hecha por mí. Bueno, y haré otra, que es si mi mamá estuviera en Boku no giro. conmigo, ¿no? Uy, está bien, está re buena. El productor no las ha terminado y yo, a mí solamente me falta el final. Pero el productor no ha trabajado en eso. Entonces, les tengo que decir. Vale, entonces, los amo. Espero que estén muy bien. Me, hoy me mandarán a chusar, ¿No? Pero bueno. Espero que todo salga bien. Los amo. Cuídense, por favor, que estén en sus casas. Y están juiciosos en clase. Y ya, chicos. Espero que se manden a vacunar para que estén bien en casita. Entonces, los hago hasta un próximo video.